Miércoles, miércoles de Valerza para poder conocer un poco más en detalle acerca de lo que puede llegar a pasar o qué es lo que está sucediendo después de las pasos. Sí, tenemos que seguir hablando de esto porque sabemos que el gobierno nacional planea una cierta cantidad de medidas. Diego Zuliani, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nancy, hola Nicolás. ¿Cómo te va Diego? Buen día. Sí, mira, una, una de las razones que, que, se, que se atribuye a la pérdida de las elecciones en el, del gobierno es la pérdida del poder adquisitivo, uh -huh. ¿No? uh -huh. o sea... La caída del salario real. Es sí. decir, la, el dinero no te alcanza para comprar los bienes y servicios porque los, suben los precios y cada vez te alcanza menos. El salario no sube como suben los precios. ¿no? Sí. Esa es una de las razones, entre otras, por la que se atribuye. Entonces el gobierno establece una política de... Poner dinero, no sé si escucharon, poner el dinero en el bolsillo de la gente. Exactamente. Eh, algo hablaban, hablábamos nosotros al principio, y yo hacía la referencia de aquellos años cuando todos éramos millonarios, porque uno veía los recibos de sueldo, un millón de pesos <risa> sí. se cobraba, pero era por la devaluación que ah, teníamos, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, vamos por ese camino, por mira, favor. El, el, y no es de no es este gobierno, en las pasos de Macri también pasó lo mismo, o sea, sí. se tomaron medidas este, populistas para ver cómo llegaban las elecciones. Entonces, sí. hoy se presenta el presupuesto, vamos a ver cuáles son las todas las acciones, pero o sea, ya se está hablando de aumento del IFE, uh -huh. en, perdón, una, un IFE especial uh, claro. de 10 mil pesos sí, para bueno, los sectores. Y ahí, ahí está en duda, Diego, ¿no? Porque dicen que el kirchnerismo quiere? quiere hacerlo, quiere aumentar o quiere dar el IFE de nuevo, sí. y Alberto Fernández de La Rosada no quieren darlo. No, pero lo van a dar. ¿Lo van a dar? Sí, o sea, lo que se está viendo es todas las acciones que se van a tomar ahora hasta las uh -huh. elecciones. Se habla de un bono de 5 mil pesos para los jubilados. Bono de jubilados, aumento de la, la asignación universal. 50 de Corico, un 50%. Un 50%. Un aumento del 10% del salario mínimo vital y móvil. Para aumentar eso va a pegar en los programas sociales, es decir, aumento de los planes sociales. Sí, sí. Este, y es una, una recuperación. También se habla de... Créditos a tasa cero, viste que habíamos hablado para monotributistas, bueno, ahora para, asala para los asalariados. Ajá. Ajá. También se habla de hablar con los bancos para aumentar. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los límites de la tarjeta de crédito, que no te dejaba sí. usar la hora sí. 12? Bueno, están hablando con los bancos para que aumente los límites de la tarjeta, para que uno pueda usar este, estos créditos. Están hablando del IFE de 10 mil pesos para los sectores que están Ajá. más afectados. Ajá. Estamos hablando, hablando también del aumento del salario, mini, el salario este, el mínimo de ganancia, el impuesto de la ganancia, que está en 150 mil, que no llevan a 180 mil. Entonces, y hablamos de un paquete para promover... Este, ...la obra pública. ¿no? Diego, estas, estas nuevas medidas... Eh, ...están las condiciones dadas para poder afrontarlas... ...porque está bien, uno siempre se pone contento... ...cuando escuchamos estos beneficios... ...uy, el IFE va a favorecer a dos millones de personas... ...uy, el aumento de la Asignación Universal por Hijo... ...y es verdad, favorece a sectores... ...pero, ¿el gobierno sí. tiene las reservas para hacerlo? No. ¿O nos vamos a seguir endeudando? No, no, este, Macri se endeudó, eh, Fernández habla con Pese... ...que es del Banco Central y dice, bueno... Imprimime 80 mil millones de pesos y entonces este, con eso cubre esta necesidad. Lo van vale. a hacer de acá hasta hasta hasta no, las elecciones, no viene, lo van no a hacer. Hombre. Ahora, yo te digo, ¿qué haces vos si tenés 100 mil pesos? ¿Lo guardarías en el cajón? ¿Un no. año? No, no, lo, lo, lo invierto. He aprendido lo, con Valerza que tengo que invertir. Invertís. A mover la plata, a ¿no? mover ¿cómo la se plata dice? Entonces la mayoría de la gente o oh, no lo deja guardado, Ajá. ¿no? O, o compra dólares sí. o se lo consume. Exacto. Sí. Entonces, si compra dólares, el dólar sube. Uh -huh. Si compra bienes, el precio sube. Y si claro. sube el precio, los salarios claro, caen. Cae y y no se alcanza. De nuevo, Ay, entendés? Es, es, una, una rueda, una, es una rueda, un círculo vicioso que no termina. Eh, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que has, Estar atentos de, apro de aprovechar todos estos programas en la medida que, nos, que, nos, que podamos hacerlo. Ahora 12, la tasa uh -huh. de crédito a la tasa cero, si podemos pedir un IFE, lo, lo, lo solicitamos. Uh -huh. Y nos beneficiamos en este momento... Claro. ...que van a, van a venir todas estas medidas este, antes de, de las elecciones. Uh -huh. Bien. Eh, y ahora, por... sí. Perdón, Nancy, ahora digo, eh, escuchamos las medidas que se vienen. Sí, está bueno. Bueno, hay, hay que ver cómo... Pero, ¿cómo crees que lo, lo puede llegar a tomar la gente? ¿Son buenas las medidas? ¿Son válidas para lo que se viene? Decía, ah, justo ahora que tienen que repuntar para noviembre... ¿Cómo crees que lo va a tomar la gente? También que me estoy metiendo un poco en la parte política, más que en la parte claro. de finanzas, pero digo, eh, ¿sirven las medidas a, a, esta, a esta altura? ¿La gente va a calmar esa bronca, entre comillas, que tiene? Eh, va a ser muy difícil porque eh, no, son, no es únicamente esa razón, ¿no? hay un montón de otros claro. fundamentos claro. De, bueno. del voto castigo que uh -huh. hemos visto en, en las elecciones. Pero este, es, es, es lo que puede hacer el gobierno hoy. Sí. Entonces van a tomar todas estas medidas necesarias van a inyectar muchísimo dinero uh -huh. y este y se va, se va a ra radicalizar esta política este, subsidiada, ¿no? que tiene el Estado. Entonces, hay que ver todos los efectos. Los efectos que van a, que est estamos esperando los economistas es que mayor inflación. Uh -huh. No sé en qué momento, no sé cuándo ni cuánto, pero en el futuro va a haber inflación. Entonces, bueno, aprovechemos estos programas que van saliendo tomo la tasa, los créditos, la hora cero, 12, claro. vamos, no voy a comprar algo que no necesito, compro lo que necesito, pero uso esta línea siempre a hora 12. ¿no? Claro. No financiación de bancario, financiación con subsidiada, siempre hablamos de esa, esa uh -huh. alternativa de inversión. Bien, Diego, y eh, ayer se dio a conocer el índice de inflación 2,5 sí. desde julio del año pasado que no se tenía un nivel tan bajo, sí. eh, se habla de que estos meses va a estar contenida la inflación, sí. después nos agarramos para diciembre. <ríe> sí, Oh. después no sabemos qué puede pasar está contenido porque existen este, restricciones no o sea claro. al, a los servicios no, no dejan aumentar los servicios están contenidos hay subsidios en, en, en las tarifas entonces hay un montón de precios que no se han actualizado uh -huh. y entonces este, eso en algún momento se tiene que ajustar por eso que decimos que va a haber inflación a, más adelante no sabemos cuándo ni cuánto pero va a haber inflación entonces la presión inflacionaria va a seguir existiendo y nosotros lo que tenemos que hacer es adelantarnos ahora este, para, para aprovechar... ...el momento, ¿no? Y todos estos programas que van saliendo. Algo que esperábamos y si mucho el lunes después de las elecciones... ...era qué era lo, qué era lo que iba a pasar con el dólar, ¿no? <risa> eh, sí. Porque después siempre de ir a las urnas... ...estamos sí. todos atentos a ver el precio del dólar. Bueno, hasta el momento se mantuvo... ...ahí sí. el, el día lunes, martes, estuvo bastante estable. Los bonos, los bonos aumentaron también. Sí, sí. Y ya se, ya se ajustaron también, ¿no? Ajá. O sea, era, era de esperar... Eh, que existe una presión de la, la gente ante las elecciones, van y compran dólares. Sí. Sí. Se pone nerviosa y se dolariza. Uh -huh. Entonces el dólar sube, sí. pasa la elección y baja. El Estado tiene muchísima capacidad, no sé si hasta, por lo menos hasta mediado del año que viene, creo yo, para contener el dólar. Así que el dólar va a estar contenido y no es algo que... Este, ...se pueda asegurar... ...yo digo, ¿compraste un dólar a 188, 89 el viernes? Bueno, hay que ver en qué momento podés recuperar ese dólar... ...que va a pasar un tiempo, ¿no? Uh -huh. Posiblemente noviembre, diciembre... ...en diciembre haya una presión de aumento... ...y quizás sea el momento... ...pero el, el, el Estado tiene reservas como para contener el dólar... ...y tiene capacidad de, de contención, no infinita... Claro. estamos hablando de muy corto plazo... Y este, entonces apostar hoy el dólar es este. Uh -huh. hay que tener cuidado. Uh -huh. O sea, si es a largo plazo, vos guardarías 100 mil dólares en el cajón. ¿Sí? Claro. 100 mil dólares vos lo en el cajón y lo guardás un año. 100 mil pesos no. Claro, y eso sí. es porque claro, el, el claro. dólar va a mantener eh, su poder adquisitivo, pese a la inflación que hay en Estados Unidos, uh -huh. este, pero no el peso. Entonces, ese, ese, ese a largo plazo en, dolarizado te sirve pero uh -huh. tiene que ser, eh, un ah, año. Claro, año. a largo plazo, no no tratar de hacer las transacciones Cortitas, rápidas sí, que a veces no. se hacen de una semana o en unos días, porque ahí no vamos a notar eh, esa ganancia. Para pasar en limpio, entonces, Diego, sí. aprovechamos los beneficios, uh -huh. los uh -huh. créditos, eh, los planes que los se planes, vienen. A, ¿Todos los eh, días? Los días. Todos uh -huh. los IFE que van saliendo, los, los, las tazas, a taza, los créditos a tasa cero. Así que todos estos beneficios que van a salir de acá hasta las elecciones, Vamos aprovechando porque eso de alguna manera también nos va a compensar el efecto que vamos a tener inflacionario más adelante. Uh -huh. y, y por ejemplo, la gente que tiene la posibilidad, hay mucha gente que, que va a cobrar, por ejemplo, que ha cobrado el IFE, pero lo necesitaba para lo cotidiano, ¿no? Sí. Para poder comer todos los días. Exacto. Pero si nos queda un resto, eh, ¿lo, ¿lo podemos invertir? ¿Podemos buscar la forma de mover esa plata? No, no nos queda otra. Uh -huh. O sea, tenés que invertirlo sí o sí. O lo consumí, o lo invertí, o, o te claro, valorizabas. La mayoría paga deuda, digamos, claro. me parece. La mejor no opción sé, es pagar la deuda. No sé si se puede por ahí invertirlo. Capaz que no te queda mucho para invertir, No te mucho. Pero lo primero es pagar deuda. Sí. Claro. Esa es siempre uh -huh. la, la regla número uno. Es pagar tus deudas, porque son caras. Después ya tenés que empezar a, a, a ver de a pensar si, a pensar si podés ajá. invertir en algo que te genere una renta y que supere por lo menos la inflación. Ese Bien. es el, el, uh -huh. el principio. Eh, Diego, la gente que quiere contactarse con Valerza, ¿tiene nuevas oficinas? Sí, ¿O han inaugurado tenemos, nuevas oficinas? Sí, tenemos nuevas oficinas. ¿A dónde? Este, en el edificio Murguía, sí. en Argañarás, este, 1161, el primer piso. Ajá. Así que tenemos nuevas oficinas administrativas y centro de negocio. La, Pero... Las otras siguen funcionando. Las otras siguen funcionando. Ah, la 429 29 sigue la oficina de, de inversiones uh -huh. y de crédito en SAS. Bien, esta entrevista o cualquier tipo de duda la pueden encontrar en las redes sociales. En las redes sociales nos, nos lo grabamos, la subimos en YouTube, o si no, nos buscan o nos mandan un correo electrónico a info.valersa.com.ar. Las consultas son sin cargo y bueno. Estamos para, para evacuarlos, ¿no? Perfecto, Diego, como siempre, muy claro, siempre nos venís y nos evacuás todas las dudas sí. con todo esto que viene cambiando sí. y mucho y seguramente vamos a seguir hablando de nuevas medidas, de qué podemos hacer y cómo podemos aprovechar esto que se viene, ¿no? Bien, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, gracias Diego. Diego, de Valerza, Diego, Zuliani, de Valerza, por supuesto, como siempre, acompañándonos y nosotros...